Entonces él cogió con, me cogió conmigo porque yo no quería pelear y creía que yo le tenía miedo. Entonces ya cuando tú una gente ve que como que tú crees que él, tú le tienes miedo, te busca, busca, riña, donde quiera. Y yo no quiero problemas. ¿Dónde ocurrió el hecho? En mi casa, en la Guasa.